Buenas tardes, debemos indicarles que en este momento se vive momentos de tensión, precisamente en el centro Paseño, particularmente en el sector de la, San Francisco. Eh, hace eh, 35, 40 minutos ha llegado una multitudinaria marcha de la ciudad de El Alto, exigiendo justicia por los muertos que se ha registrado precisamente en un opera, operativo militar. En Casa de El Esta marcha eh, que se había desarrollado de forma pacífica ha llegado hasta el sector del Obelisco, donde precisamente eh, eh, los eh, marchistas se han eh, concentrado y eh, la Camacho y el sector Obelisco y los preceptos hacia la Plaza Murillo estaban precisamente, fuertemente resguardados por efectivos policiales y militares. Sin embargo, pues. Eh, en esas circunstancias eh, se ha producido la gasificación por parte de los policías y militares para dispersar a esta multitudinaria marcha que, reitero, había arribado a este eh, sector con los eh, siete cuerpos de las personas parecidas en el operativo militar en la encencata de la ciudad de El Alto. De modo que eh, la gente marchista se ha dispersado por todos estos Todavía en este momento se continúa viviendo eh, momentos de. de decir, eh, quiero indicarte que hay eh, miles de personas que prácticamente eh, han bajado hasta este sector. Eh, nosotros tenemos entendido que la punta de la mar estaba en obelisco, pero eh, la eh, cola de la mar, es decir, la, la final, pues todavía estaba descendiendo por las en Naciones Unidas. Entonces, hablamos de una multitudinaria más. Sin embargo, reitero, la policía ha estado que también habían muchas personas transitando por este sector, personas mayores, niños incluso, del sector del autotransporte público. Entonces, ese es el panorama que se vive precisamente en este momento. Todavía los efectivos de policiales están eh, transitando por todo eh, Es lo que podemos eh, informar a esta hora de la tarde, momentos de tensión que se está viviendo en el centro eh, paseño tras la marcha de la población alpeña eh, que se ha dado cita precisamente en esta jornada pidiendo justicia. Nosotros. indicarles que se está viviendo momentos de tensión precisamente acá en el centro paseño de la ciudad de La Paz tras eh, la multitudinaria marcha de vecinos y vecinas de la ciudad de El Alto especialmente se han dado cita hasta el centro paseño eh, la marcha ha partido justamente de Sencata. Luego se han unido diferentes eh, distritos de la Ciudad del Alto, de modo que ha llegado una multitudinaria marcha. Incluso eh, han transportado eh, siete cuerpos de las personas fallecidas en el operativo militar. Sin embargo, hace 35 minutos aproximadamente ha arribado la marcha hacia el centro caseño, hasta la obelisco, donde precisamente la, los marxistas eh, se han apostado. Sin embargo, hemos observado en, este, en esta circunstancia un fuerte resguardo policial y militar, esto en la obelisco, el ingreso a la Camacho y los excesos hacia la Plaza Murillo. Sin embargo, en estas circunstancias, pues se ha producido una intensa Entre reunidos en todo este sector de la obelisco ha, ha logrado dispersar eh, y bueno, eh, se han vivido momentos eh, tensos y debo indicarles que la gente ha tenido que eh, correr eh, para evitar en este caso eh, el, el gas y eh, debo indicarles que en esta circunstancia incluso pues, eh, había mucha gente transitando por este sector, transeúntes niños, personas mayores que han tenido que escapar, incluso había eh, el tráfico eh, vehicular. Sin embargo, eh, la eh, policía, como los militares, eh, han gasificado para dispersar a los marxistas, tras instantes atrás continuaba en el sector de la San Francisco.